Soy el profesor Gorka Palacio y en este vídeo vamos a ver eh, qué es eh, Tutelus. Tutelus es una plataforma, eh, un LMS, eh, lo que conocemos como eh, plataforma de aprendizaje para, para el uso de estudiantes y también de profesores, por supuesto. Es decir, eh, de alguna forma, eh, un sistema para que eh, la educación eh, se expanda eh, se democratice y, eh, además, haciéndolo por medio de, eh, teniendo en cuenta a blockchain, por medio de blockchain. Cuando entréis en tutelus.io eh, podéis eh, saber más eh, sobre este gran proyecto, eh, un proyecto eh, que, como os digo, pretende tokenizar la educación con su protocolo TUT, eh, empezó en Ethereum, luego pasó a NEM y ahora eh, se pasa a Liquid, eh, Liquid eh, precisamente en este año 2021. Eh, llevan trabajando en él desde el 2013. En el 2018 eh, sacaron el ICO. Información sobre el ICO de Tutelus eh, pues eh, lo tenéis en, en icotokennews.com. Uh, ya veis que aquí aparece el equipo capitaneado por Miguel Caballero y Javier Ortiz, eh, un gran equipo de diseñadores, programadores, etcétera eh, Personas eh, visionarias que vieron que blockchain también eh, se puede llevar a, a otros sectores, no solamente el, el sector económico, el sector de, de, de pagos, de financia, eh, el sector financiero, eh, también en la educación se puede eh, utilizar blockchain para crear, eh, eh, de alguna forma, eh, buenos tokens, buenos protocolos eh, que hagan que, pues, la educación sea más disruptiva, ¿no? no es tutelus.io, donde está la información sobre el proyecto, sobre el token que utilizan, sobre la blockchain, sobre la que están, eh, toda la información que necesitáis sobre este, esta gran pra, plataforma de aprendizaje. Y eh, aparte de eso, luego el, la, la web principal es tutelus.com, eh, que os da opción de poder entrar con vuestro nombre de usuario y contraseña de Facebook o de Twitter. También, como veis aquí, eh, podéis eh, registraros eh, como queráis. Eh, una vez que eh, os habéis registrado ya podéis entrar. Ahora vamos a ver la web. Ya veis que tenéis carreras, cursos, eh, etc. Y eh, os voy a enseñar eh, yo como usuario, pues, ¿cuál es el interfaz? Una vez que ya estáis dentro, tenéis toda una serie de, de cursos que podéis, eh, algunos son gratuitos, que podéis realizar, ¿eh? como... Eh, Cursos de todo tipo, desde eh, tecnológicos, eh, de cocina, de blockchain, de criptomonedas, de negocios, de economía. Eh, al fin y al cabo es eh, una forma de democratizar la, la educación. Eh, para todos y con todo tipo de, de profesores y expertos en las diferentes materias. Os podéis descargar la, la aplicación para desde Google Play, eh, la tienda de Google y también la tienda de, de Mac, la App Store. Eh, en información tenéis, yo os recomiendo que echéis un vistazo a cómo funciona, aquí a la izquierda, cómo funciona esta plataforma, es una plataforma para aprender lo que quieras a través de videoformación, está basada en vídeos, lo mismo que los MOOCs y que las grandes webs de aprendizaje, porque lo que nos entra por el audiovisual siempre es uh, más efectivo, eh, a la hora de aprender, claro. Eh, bueno, ahí veis que eh, Tutelos nos dice que han unido un producto y una tecnología en una plataforma eh, muy cuidada, muy bien diseñada, la verdad. Eh, para profesores eh, nos comentan que eh, todo aquel profesor puede, que quiere entrar en esta plataforma puede demostrar sus habilidades y crear su propio curso. Eh, el profesor va a grabar los vídeos, eh, se van a subir a, a la plataforma y eh, con esta interfaz que veis aquí, pues eh, ya se puede empezar a, a, a ganar dinero y eh, ya eh, comprender eh, también lo que significa blockchain y cómo funcionan los eh, TUT, eh, los tokens. Eh, hay infinidad de videocursos de todas las temáticas y eh, voy a ir aquí a mis cursos para que veáis el interfaz un poco eh, Aprende francés básico, entramos, tengo un 24% eh, completado, estoy en la clase cuarta, veis que eh, son 13 lecciones eh, con vídeos, una serie de de vídeos para aprendizaje del, del francés y luego eh, debajo del vídeo veis que aparecen eh, notas es decir es un servicio de notas para que eh, el estudiante que esté realizando este curso pueda eh, realizar anotaciones para que no se le olviden ciertas cosas etcétera eh, preguntas también. En este curso, por ejemplo, ha habido 72 eh, preguntas. Eh, preguntas y respuestas. Vemos que hay muchas preguntas. Y también aparecen los alumnos, que son nada más y nada menos que 50.390 los que han realizado o están realizando este curso. ¿eh? Ahí podríamos ver a todos los alumnos para interaccionar también entre ellos. Voy a poner uno de los vídeos para que veáis un poquitín eh, qué tipo de interfaz tiene. Eh, Veis que después del vídeo, eh, debajo del vídeo, tenemos eh, la posibilidad de ver el vídeo anterior y el siguiente, la clase 3 y la clase 5, porque estamos en la clase 4 en estos momentos. Eh, podemos también compartir este curso en, en varias eh, redes sociales valorar el curso aquí en la i tenemos información sobre este curso yo creo que está muy bien eh, realizado el, el diseño no es complicado, esto no es un Moodle es, uh, es ha enseñanza y en aprendizaje plan. gracias al audiovisual. ¿eh? Voy a parar el vídeo en estos momentos. Bueno, pues eh, básicamente esto es eh, esta, esta, esta plataforma, este LMS, en la que estudiantes y profesores pueden ganar relevancia, dinero y conseguir sus tuts. Eh, por la contribución que hacen eh, dentro de la plataforma. ¿no? Eh, aquí tenemos a, a Miguel Caballero y Javier Ortiz, los dos creadores. Y, eh, bueno, pues eh, es un gran equipo y un LMS eh, que realmente eh, tiene un futuro, yo, pienso que va a tener un muy buen futuro y de hecho ya es una, una gran realidad. Tutelus.io y tutelus.com, recordad, eh, recordad para que vosotros también podáis eh, enseñar y podáis aprender.